cuatro o cinco muchachos del barrio se entren a trompar, yo no voy para allá o sea, a eso yo no voy, yo no voy a perder mi tiempo entonces al final se molesta porque el baloncesto el, el béisbol son deportes más organizados que tienen una asociación que funciona que tienen eventos grandes bueno, si a esos son los eventos que nos invitan o que nos enteramos porque a mí no hay que invitarme a un evento deportivo yo no aparezco solo porque eso es mi trabajo yo no soy de lo que dicen, a mí no me invitaron yo no voy, no, a menos que sea una fiesta privada suya a mí no hay que invitarme. Ahora, si es en su casa el evento, yo no voy hasta que usted no me invite pero, pero un evento deportivo donde yo soy un cronista deportivo. tengo que ir. Por cierto, me vi a, el reconocimiento. Eh, no lo leí bien, debo ser justo, pero vi a Sabina Hidalgo. Vi una fotografía publicada por su querida hija, carlina que está incluso por el país, pero a través de... de Redes sociales me enteré de la premiación que ella fue objeto, no de manera positiva. Ella recibió un reconocimiento y sea de donde sea el reconocimiento, eh, eh, no te tal vez tú tienes la información. Si fue eh, la asociación de clubes que ustedes recientemente formaron y que seguramente hace un par de semanas o vi ahí a. Al no fue el ministerio, porque el ministerio hizo una en el ministerio, esta la tengo, ya sé bastante de ella, pero bueno, igual vía William Hernández, ¿puedo hacer la Unión Deportiva también? Sí, la Unión Deportiva. Eh, al final fue la Unión Deportiva, ¿verdad? Sí. Unión Deportiva. Bueno, pues ahí está Sabina, y a todas las demás mujeres que fueron reconocidas en el ámbito deportivo, eh, ojalá que tú tengas toda la... la toda la información correcta y completa, porque yo tengo que excusarme. No es mi costumbre, pero no estoy en el país y entonces no tengo la, la facilidad de enterarme, porque yo aquí de verdad que estoy leyendo mucho, en estos días he estado más despejado que, que atento a esas cosas, pero ya me integro, ya me integro esta misma semana, me integro esta misma semana contigo. Hoy. Antes de irnos a la pausa, Junior, me gustaría como compartir contigo otra información, con respecto al seleccionador nacional de la República Dominicana, el señor Jacques Pasi, quien definió este lunes. Es? Definió a los, es? Él definió este lunes a los 20 jugadores de la categoría sub-23 que se van a disputar en el torneo preolímpico de la CONCACAF, que se va a realizar del ah, 18 al 30 de este mes de marzo. No, no. Yo te decía porque no, no. El nombre no me, el nombre del, del director técnico de la selección de fútbol. Bueno, tengo también que reconocer que no. Al momento como lo dijiste, no, no me llegó bien y por eso te hice la pregunta. Eh, desear de suerte. Nuestro país está en un proceso, en un proceso importante de trabajo, de superación en este deporte que tiene una liga profesional que Va a su séptima temporada, el 17 de abril, y que hemos tenido mucho trabajo. Si está contigo el menor ahí, dile que por favor, terminando el programa, me dé un topecito, porque <risa> hay mucho trabajo que hacer en el fútbol. Y él tiene una responsabilidad enorme con el, con el, el sistema, el Comet, y con otras cosas para que la franquicia de San Francisco pueda participar... En el, próximo, en el próximo torneo Dice Jorge Luis que Menor está desaparecido Junior, que no ha venido por aquí En el tiempo que tú has estado fuera Dice Jorge Ay, Luis Dios mío. Atención al Diel Cabrera Debe estar acotado seguro a esta hora No, pero pero Bueno, <risa> él envía el link de, Del programa, que me, eso me gusta mucho Porque todo el pueblo Que no lo está mirando por televisión Como el caso de lo que estamos Fuera, lo que están en San Domingo Lo pueden mirar a través de el, la plataforma YouTube. A propósito, cuando ustedes estén ahí, el que lo está mirando por YouTube ahora mismo, eh, vamos a agradecer que se suscriba y entonces nos, nos regale un like, un me gusta. Eso significa que le sí. gustó la participación y lo que se está haciendo a través del programa. Ricky, me voy a despedir, eh, te voy a dejar que termines tú con el material, te reitero, mi agradecimiento, mi felicitación a ti, a todos los clubes deportivos de la provincia, no sé si se hizo alguna premiación de parte del de senador o de parte del alcalde o de parte del ministerio o de parte de alguien, porque se hizo una premiación con la mujer, no nos queremos comparar con las mujeres, porque es imposible, y no queremos comparar con nadie, pero y se nos está dedicando un día Y nada más es para que nos feliciten Y se acabó el tema y esa vaina? Porque entonces ¿Viste <risa> ese día? Yo estoy de ¿verdad? acuerdo y nada más es para que, Así entonces, mismo Entonces nos dan un día Nos dan un día que coincide Con el día que se conmemora eh, A uno también de los padres de la patria Sí, ¿verdad? Francisco Francisco del Rosario Sánchez Sí, sí Nos coincide Y obviamente la atención se va por ahí porque estamos hablando de un padre de la patria. O sea, así que es. en esa vaina, los proyectos deportivos, tenemos tenemos deficiencia en cuanto al reconocimiento que se nos da. Pero te voy a poner este ejemplo, así de sencillo. A mí me gusta hablar claro, primo. Disculpe, me dio eso de por claro. Pero me gusta hablar claro. El proyecto deportivo, para lo que le conviene a la gente, para lo que le conviene a la gente, somos los mejores. Sí, sí, porque entonces si nosotros no vamos a la actividad sea cual sea, llámese como se llame, la actividad no tendrá trascendencia publicitaria ni de información necesaria. Entonces, cuando la información no fluye en un evento, los recursos tampoco, porque la, los empresarios pagan por un evento que suena, que llega, que tiene información. Pero nosotros hemos utilizados muchas veces, no siempre, no siempre, como una especie de con Egipto de India, tú te estás viendo pero que nosotros lo hacemos por amor, por la pasión que le tenemos a nuestro ejercicio profesional. En el caso mío, que me dedico 24 horas a la crónica deportiva y la mayoría de los que trabajan conmigo, incluyéndote a ti, tú no eres plomero, tú no eres albañil, no es que tú no lo puedes ser no es que tú no lo puedas hacer, claro que sí. Ojalá que te nombren en, ¿en donde, en el Ministerio de Interior y Policía y tú hagas el programa conmigo las dos pero tenga otra función más adelante tenga otro trabajo claro yo estaría feliz por ti pero como le estoy con algunos que son profesores que pero el tiempo el tiempo libre que ellos tienen hacen crónica pero en el tiempo que nosotros tenemos libre hacemos crónica y en el que no es libre hacemos crónica y en el que no corresponde hacemos crónica entonces te lo hago saber porque mucha gente se molesta Caramba, ¿y porque ¿por qué Matriye tiene que decir una cosa así en un día tan especial? Porque para que ustedes sepan que nosotros no somos pendejos y sabemos que están pasando eso, aunque lo aceptamos. ¿Por qué te quiere que hagamos? ¿Qué te quiere que nosotros podamos hacer? No podemos hacer nada.